Ahí está, ahí está carajo, perfecto Pensé que se había trabado Bueno esta música lo hizo mi primo Javier, en la descripción tendrán en su Instagram el que fue que hizo la música del juego Bueno, el tema es que la bala del arma no funciona correctamente se sea, está creado así nomás, o sea, la primera vez que ha estoy pidiendo ayuda a una persona a ver si puede un poco más, que me ha respondido al mensaje violencia que me Igual, Vean porque no sé por qué la bala me sale para arriba bueno, digamos que podemos mover estas cosas. Aquí. Así que bueno, la de Skyboard es una carga por favor. también. Los árboles lo hice yo. Después voy a tener que cargar una textura de, de planta, pero no sé si queda bien con esto. Y es lo más posible y dice que se vea real. Un árbol. Y este no lo puede trapasar solo. La, la, la, como se de la rama de... Oh, no. Y bueno, en el juego este que te da aumentará 200 de vidas, está acá. Y bueno, esta sola arma que voy a tener que usar es igual que esta, pero esta va a arrojar de Y bueno, no sé, no sé cómo le andará a ustedes, pero a va a tener 300 de vida y bueno es un terreno demasiado grande para que ese juego no también dice que los ojos rojos de un youtuber que, que me enseña cómo se hace la cosa así que bueno te hice un porque si vos te caes abajo te morirá, ahora le voy a mostrar Ahí, ahí, ahí está y Bueno, acá, acá está lleno de vida Como dije, esto te carga 200 de vida Y no te deja subir más de vida porque si no va a ser como un Y acá está lleno de... Era tipo un boss Y hasta ahora no, no, es, no puedo hacer un coste no puedo trepar O sea, trepa el a hacer esto? Te acerca a esto Vas saltando Vas a saltar, saltar, saltar Vas a poder ir trepando La montaña o, ¿Verdad? Aquí, nada. No puedo hacer tanto pero... ¿What the WTF, ¿Qué le pasó a esta mesa? ¿Qué le pasó? Y a la vida, ¿Qué le pasó también? Se rebobio Mi primer bug ya sé porque lo junté los dos archivos a la vez? Seguro Ah no huevos si sí. Si sí, eso significa que Ah, voy a tener que acomodar eso Y bueno me caí Y morí Le voy a empezar de así que bueno lo que me da bastante es por el grabador que tengo y por la PC que se va la trucha de que la así que bueno allá puse unos árboles también como veo quedan medio torcidos los árboles aquellos porque están faltando no sé qué ah no, si, sí, está, ta ta. y bueno así que bueno también tengo la linterna si no me equivoco Ah no la linterna está en el otro no bueno esta vida te aumentan de 5 esta cápsula de ahí aumenta de 15 esta aumenta de, de 100 los chiquitos de 5 después de la más grandota que sería el que aumenta a 200 o ahora el grabador me está marcando 5 fps porque no sé por qué porque el grabador de tan... una batata tengo un cargador de vida de, de 20 vidas este si no me equivoco debe ser de 50 otro de 20 entonces así que bueno la cuestión es de, que lo voy a explicar más rápido lo motos va a empezar a ver una cantidad acá vos tenés que matar matando, matando matando matando matando matando matando matando después te va a aparecer por acá ya también te va a aparecer acá arriba van a aparecer acá arriba después cuando vos vayas matando la primera la primera bandera como dicen los juegos de planta versus la primera bandera espera un cachito mientras que te carga la, las balas mientras todo así y te va a marcarte como un marcador donde van a aparecer o sea 10 segundos ese vos va a ser rápido te carga las balas que necesitas y la vida y pesa a disparar la cuestión es que tienes que esquivarlo todo así, dice que se puede agachar por suerte aunque no puedo pasar por la mesa pero acá sí lo pongo acá voy a tirar esta caja bueno espero que le guste que hermano es una, una plata de no está bien hecho es la primera vez que estoy haciendo un juego FPS así que bueno el arma es gratis porque me lo dejan de cargar por coso pero bueno porque, pues, si me dicen que, que, que tengo que hacer algo no tengo problema yo si me dicen que esto tengo que pagarle por, por usar esta arma de juego